Buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con información importante de Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con titulares. Un soldado muerto, seis heridos y uno desaparecido deja como saldo un ataque fluvial registrado anoche en el sur de Bolívar. Emergencias en el Carmen de Chucurí por desbordamiento de ríos y quebradas, vías, viviendas y fuentes han resultado afectados. Subsecretaría de Gestión del Riesgo reportó que en Barranca Bermeja se encuentra en alerta naranja por cuenta del nivel del río Magdalena. El equipo de enlace con la comunidad se trasladó aquí donde se encuentra reclamando más de 1.200 empleados por un salario digno, por una alimentación digna y también se encuentran con el acompañamiento de la Unión Sindical Obrera de Barranca Bermeja. Fueron capturados dos hombres en el sur de Bolívar por porte y fabricación de armas. En los deportes, José Luis Chunga, arquero de Alianza Petrolera, habló de cómo se prepara el equipo para el encuentro frente a millonarios en la capital del país. Joan Alexander Amariz es un deportista de BMX que pide la colaboración a la comunidad para obtener los recursos que le permitan viajar a Francia. Y al cierre, Vane y La Zarapa trabajan en su nueva producción musical y este viernes participarán en un evento de moda en la ciudad.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 Finalizando la tarde, este miércoles 11 de mayo, fue emboscada una patrulla del Ejército Nacional en Montecristo, en el sector de Cañomula, al sur de Bolívar. La situación de orden público en el sur de Bolívar eh, se ha intensificado, primero con el paro armado, pero recientemente, en las últimas horas, ayer, finalizando la tarde, eh, con el ataque que sufrió algunos soldados que se transportaban de manera fluvial del municipio de Maganguea hacia el municipio de Montecristo. Esta embarcación fue atacada y desafortunadamente pues, se registra el asesinato de, de un soldado del ejército. En esta acción criminal atribuida al clan del Golfo fue asesinado un soldado profesional y un suboficial del ejército y seis soldados profesionales resultaron heridos en el hecho criminal y un intendente de la Policía Nacional se encuentra desaparecido en aguas del río Magdalena. Pues, en este momento no, no se tiene conocimiento de su paradero, se están las labores de, de búsqueda pero es un hecho que lamentablemente vuelve y ocurre en el sur de Bolívar y, y que desde luego desde la Defensoría rechazamos tan altamente. Una afectación clara al comercio de los municipios de San Pablo, Santa Rosa, Norosí, Morales, eh, por el amedantamiento y la amenaza de este grupo a los comerciantes para cerrar sus establecimientos de comercio y que desde luego eso afecta la economía diaria de los comerciantes de estos municipios. También el tema del transporte fluvial, que estuvo paralizado también por el temor y la zozobra que vive la gente y los campesinos de este sector. De acuerdo con la institución, el caso se registró cuando los uniformados estaban en un movimiento fluvial para ingresar a un área de operaciones. Emergencias en el Carmen de Chucurí por desbordamiento de ríos y quebradas, vías, viviendas y fuentes han resultado afectados. Una persona al parecer está desaparecida. Varias son las emergencias registradas en el municipio del Carmen de Chucurí por cuenta de las lluvias registradas en las últimas horas. En diálogo con Diego Plata, alcalde de esta municipalidad, vías, puentes y viviendas han resultado afectados por cuenta del desbordamiento de ríos y quebradas. Bueno, en estos momentos pues tenemos varias vías eh, colapsadas por las fuertes lluvias presentadas el día de ayer en nuestro territorio, especialmente... Eh, ...sobre las veredas aledañas a la serranía de los Yariquíes... ...esto ocasionó que dos quebradas, la cristalina y la quebrada sardinas... Eh, ...tuvieran una creciente súbita, ocasionando la destrucción de, de varios puentes... ...dos puentes vehiculares en la vereda La Victoria... ...un puente peatonal en la vereda Alto Cascales y otro en la vereda La Laguna... ...adicionalmente, eh, unas viviendas también sufrieron daños en el sector Alto Cascajal, el sector Divino Niño. Según en el reporte que entregó a Enlace Noticias el alcalde del Carmen de Chucurí, al parecer hay una persona desaparecida. En el momento las autoridades de gestión del riesgo se encuentran estudiando las afectaciones para atender a los damnificados. En el municipio se encuentran en calamidad pública desde hace un mes y hacen el llamado al gobierno nacional ya que se superó su capacidad de respuesta. Es que es una zona apartada y no tenemos allá conectividad, entonces estamos esperando que hoy a los aeropuertos. Y ya están, es como desde las 6 de la mañana, ya están allá. Ya ahorita o más adelante podemos dar esa información. Hemos la, la calamidad eh, pública desde hace un mes, uh -huh. a la fecha tenemos 7 personas eh, damnificadas por las viviendas y, y estamos ahorita actualizando eh, el diagnóstico qué fue lo que pasó para identificar también las necesidades y proceder a eh, actualizar el plan de acción eh, para, para solicitar a la Unidad Departamental eh, de Gestión de Riesgo y a la Unidad Nacional para que ellos nos brinden el apoyo. Por, por parte aquí de, de, de la Administración Municipal pues ya estamos eh, evaluando también para hacer eh, la inversión necesaria. Pero si sí no somos, no somos capaces que sale de nuestras manos y si necesitamos es de ayuda del Gobierno Nacional. Diego Plata, alcalde del Carmen, hace recomendaciones a la comunidad, ya que se tienen previstas más precipitaciones, aseguran que se encuentran trabajando para atender estas emergencias y buscar soluciones, ya que hay varias veredas incomunicadas y campesinos sin poder sacar sus productos al mercado. Sí, pues el, el llamado que se le, se le hace a la comunidad es que eh, las personas que estén cerca o a las riberas del, de los ríos pues que tengan mucha precaución y, y, ¿no? y que tenemos muchas dificultades porque eh, varias veredas pues quedaron prácticamente incomunicadas y y, y es muy difícil para, para nuestros campesinos que habitan en ese sector para poder sacar sus productos bueno, en fin, para muchas cosas unas obras que estamos haciendo, unas escuelas que también ahorita se para ese proceso porque estamos incomunicados especialmente con la obra de la Victoria y entonces el llamado es a que tengamos paciencia que, que desde aquí desde la administración municipal estamos trabajando fuertemente para, para brindar eh, soluciones lo más rápido posible se conoció que la vía que conduce del Carmen de Chucurí con San Vicente resultó colapsada por cuenta de la creciente del río Chucurí, resultando estos municipios incomunicados. En la ribera del río Cascajales, cultivos resultaron de igual forma afectados. Subsecretaría de Gestión del Riesgo reportó que Barranca Bermeja se encuentra en alerta naranja por cuenta del nivel del río Magdalena. En alerta naranja permanece Barranco Bermeja por el nivel del río Magdalena tras la época de fuertes lluvias registradas en la ciudad. El subsecretario de gestión del riesgo, Adit Romero, entregó recomendaciones y anunció que en el mes de mayo se esperan más precipitaciones. Mayo va a ser un mes de fuertes lluvias, por ello el llamado Yanit, a toda la comunidad para que tomes tomemos todas las medidas de prevención e informemos cualquier situación que se pueda presentar de carácter inmediato y de esa manera los organismos de socorro poder actuar. Según el funcionario, la falta de cultura ciudadana ha dado pie para que se registren inundaciones y afectaciones a viviendas por cuenta de la irresponsabilidad de algunas comunidades quienes no hacen una adecuada disposición de residuos sólidos. Frente al tema de la cultura ciudadana es importante llamar la atención a la gente lamentablemente si la gente no cambia esa cultura de arrojar todo al caño, al río, pues nos vamos a pasar toda la vida limpiando cañas y la gente se va a seguir inundando en temporada de lluvias porque encontramos unos elementos que realmente llaman la atención. Es inaudito que un ciudadano arroje a un caño una nevera, un colchón, un televisor, llantas, y copor, etcétera. Todo esto genera represamiento y Generan inundaciones. De igual forma, Adit Romero anunció que se tiene especial vigilancia en el sector conocido de Villa Plata, en cercanías al barrio Pozo 7, ya que personas realizan excavación en un terreno poniendo en peligro a más habitantes. Asegura el subsecretario que hay comunidades que construyen riesgo. Hay un sector que no me deja dormir tranquilo, y es la curva de Pozo 7. Uh -huh. En esta montaña está un barrio que se llama Villa Plata. Sí. Y hemos descubierto a algunos comerciantes del sector sacándole tierra a la montaña para ampliar sus locales comerciales. Le hemos echado a la policía, le hemos echado a las inspecciones, pero lamentablemente la misma gente construye el riesgo. ¿Qué pasa? Están socavando la montaña y en esta época de lluvias pues el terreno se humedece y cede y puede presentarse ahí un deslizamiento de tierra. Ante estas situaciones, desde la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Desastres se hace el llamado a las comunidades para que tengan una adecuada disposición de residuos sólidos en la ciudad y eviten tirar elementos en los caños que aporten a que se registre desbordamiento de los mismos. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.co. Y fueron capturados dos hombres en el sur de Bolívar por porte y fabricación de armas de fuego. En el corregimiento de Monterrey y Las Palmas del municipio de Cimití, sur de Bolívar, la alerta de la comunidad fue clave para la captura de dos hombres armados que estarían amenazando a la población para que suspendiera sus actividades económicas. La captura se da gracias a la acción oportuna del personal del cuadrante y el Ejército Nacional. Somos informados por parte de la comunidad que dos personas estarían esgrimiendo sus armas de fuego e intimidando a los habitantes del sector para que suspendieran sus actividades económicas. En colaboración con el Ejército Nacional desplegamos las actividades de búsqueda y ubicación de estas dos personas, lográndonos encontrar sobre la vía. En el proceso de registro se encuentran dos armas de fuego, tipo traumática, las cuales tienen su munición adulterada. Es por esta razón que estas dos personas son puestas a disposición de la autoridad competente por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego. Información de la comunidad eh, darían indicios de que estas personas estarían relacionadas con los hechos de violencia que se han presentado en los últimos días en la jurisdicción. Los sujetos fueron sorprendidos en la vía que comunica estos corregimientos y al momento de la captura se encontraron en su poder dos armas de fuego los hombres quedaron a disposición de las autoridades pertinentes, sindicados por porte, fabricación y tráfico de armas. Trabajadores de una empresa contratista de Ecopetrol se encuentran en asamblea permanente tras inconformidades con la estatal petrolera. Nuestra periodista Dailin Vázquez tiene los detalles. Adelante Dailin. buenas tardes. ¡Viva! ¡Viva! Hola, muy buenas tardes compañeros en el estudio, a todos los televidentes que a esta hora se conectan con Enlace Noticias. Nos trasladamos aquí a Compass Group, a esa entidad contratista que actualmente más de 1.200 trabajadores del distrito de Barranca Bermeja se encuentran reclamando a esta entidad y a Ecopetrol también, se encuentran reclamando un sueldo digno, una alimentación digna. Vamos a escuchar al sindicalista que nos habla cómo va este proceso. Hace tres días, hoy, la Unión Sindical Obrera de la mano de la Federación Funtramiesco y los trabajadores de la empresa CompraGuru, alrededor de 120 trabajadores y trabajadoras, decidimos declararnos en asamblea permanente por las siguientes razones. Primero porque en el 2015 eh, la administración de Ecopetrol con el argumento de la caída del precio del barril le bajó los salarios a, a estos trabajadores del servicio de alimentación, de vigilancia, de rocería, de estas actividades con estas y complementarias a la industria. Con el compromiso de que cuando el precio del barril se estabilizara, estos salarios volverían a su, a su valor normal, cosa que seis años después esos, esos salarios no se han reajustado. Pero además de eso, Ecopetrol en una política de precarización ha venido cada vez bajando los presupuestos de estos contratos, lo que conlleva a que estas empresas contratistas, en este caso Compact Group, empiece a bajar la calidad de la alimentación y arrebatarle los derechos a los trabajadores. Un punto importante que resaltar es que a estos hombres y mujeres trabajadores del distrito de Barranca Bermeja, desde el 2015 se les prometió y se les redujo el salario y se les prometió por parte de esas empresas contratistas que durante el largo de esos años y actualmente todavía no les han dado una respuesta frente a sus sueldos y tampoco frente a su alimentación están reclamando pues sus derechos a que se le reconozcan todas las prestaciones y demás. Esta empresa, una empresa inglesa que tiene más de 76 años de estar, digamos, a nivel mundial, con alrededor de 500 mil trabajadores viene aquí a Colombia a vulnerar los derechos de nuestros compañeros. Primero que se cumpla con los derechos de los trabajadores, que se respete el pago de las horas extras que está establecido en Colombia tal como lo estipula la ley que se respete todo el tema desde la remuneración de las diferentes actividades que ellos realizan y también hacer una invitación a Copetrol a que ya es justo que le pague salarios dignos a estos trabajadores. Estos trabajadores tienen un promedio de salario de 38 mil pesos diarios. Unos trabajadores que producen la alimentación para nosotros los servidores de la industria del petróleo no es justo. Copetrol reporta di 16.7 billones de pesos de utilidad los acabo de reportar a comienzos de año a costilla de todos los trabajadores tercerizados de precarizar los derechos de estos trabajadores hacemos un llamado fraterno y respetuoso a Copetrol a que reconsidere esta política y a que le dé salario justo a sus trabajadores y que haga velar que se cumplan de los derechos de los trabajadores. esos trabajadores aún no han obtenido una respuesta clara de lo que va a pasar con sus sueldos, con sus vacaciones y con su alimentación. Son más de 1.200 empleados afectados por esta propuesta. Problemática. En Enlace de Noticias estaremos ampliando de cómo avanza este paro por parte de estos empleados de la empresa contratista Compass Group. Sigan con más en el estudio. Este fue un informe especial con la cámara de Seto ahí. Dailín Vázquez, buenas tardes. Gracias Dailin por su información. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a energía solar. Escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Con esta información les recordamos que en www.enlacetelevisión.com usted puede emplear más las noticias. Ya volvemos.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 Llama al numeral 266, Clínica Primero de Mayo. Especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito. Numeral 266, Ambulancia con atención de urgencia inmediata. Clínica Primero de Mayo, una clínica para toda la familia. Crediaportes como Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes como Ultrasan, calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. Recupera el color de tu sonrisa, solo tú sabes cuánto significa. Doctora Juana Maya, ya puedes tener tu sonrisa perfecta. Brindamos atención personalizada y todas las especialidades en odontología general y odontología especializada. Salud y estética oral, con sistema de última generación. Gracias por permitirnos que tu sonrisa brille con nosotros. Gracias mamá. A través de tus ojos me has enseñado a ver el mundo Hoy celebro tu día con amor En Bióptica nos encanta ver bien a nuestras madres Celebra en familia y participa en el sorteo de un día de salud y belleza Con un bono Orodela Hidrafacial <risa> Encuéntranos en Barranca Bermeja Restaurante Bohemian Gourmet Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención Tenemos variedad de almuerzo, corrientes y a la carta Además, los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohábana. Bohemian Gourmet, dale un gusto a tu paladar. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días.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 Usted cree que yo nací ayer, ¿cierto? A ver, hija, eso quiere decir que si sus amigos se lanzan de un puente, ¿O sea, usted también corre a hacer lo mismo. Si sí, corre, le va peor. Aquí, mientras usted viva bajo este mismo techo, aquí se hace lo que yo diga. Así, pues sepa que más sabe el diablo por viejo. Por Dios. Les estoy diciendo de por Dios desde hace ratos. Ven que el mundo se les cae encima y ni siquiera se dan cuenta. Porque mamá siempre tiene frases sabias para nosotros. No existe la madre perfecta, pero hay un millón de maneras de ser una buena madre. Gracias mamá. Feliz mes de la madre. Enlace Televisión, más cerca de ti. Señor empresario, la contratación inclusiva trae muchos beneficios económicos y sociales para su empresa y la región. Los invitamos este 11 de mayo en el Hotel Bachuea a las 8 de la mañana a participar en el evento 100 empresas por la inclusión laboral. Confirma tu asistencia llamándonos a los celulares 317-586-1723 o al 318-348-9199. Invita a Agencia de Empleo Cafaba, Ministerio de Trabajo y Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. la Registraduría Nacional anunció que en su página oficial se puede consultar el nombre de los jurados de votación del próximo 29 de mayo. Dentro del plan de garantías electorales para fortalecer los comicios presidenciales del 29 de mayo, la Registraduría Nacional del Estado Civil seleccionó a los nuevos jurados de votación que prestarán su servicio en esta jornada democrática. Es un balance positivo, sí hay al, algunas alertas tempranas que es la que hacen... Eh, los medios de control como, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría en algunas zonas de, de aquí del Santander eh, donde manifiestan de que puede haber un riesgo por la presencia de grupos armados, no en el departamento, pero sí en el departamento creo que de Bolívar, que tiene algunas zonas que son límites con el departamento de Santander que se pueden haber afectadas por esta o de violencia que se ha presentado por, por miembros del grupo ilegales que operan en la, zona, en la zona. Mediante sorteo fueron seleccionados 690.367 jurados de votación, los cuales fueron postulados por las agrupaciones políticas, empresas del sector privado, entidades públicas, estudiantes de universidades y docentes, quienes garantizarán el normal desarrollo de los comicios en las mesas de votación del próximo 29 de mayo. Como resultado, el resultado es satisfactorio bajo el entendido de que al participar todas las entidades públicas que tienen relación con el proceso, el, el Estado, el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales, la Policía, el Ejército, el Consejo Nacional Electoral, todos buscando como propósito garantizar la pureza de la elección política. Este proceso contó con el acompañamiento de los entes de control del país y las misiones técnicas internacionales. De acuerdo con lo manifestado por el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, en cada una de las mesas de votación habrá un jurado de campaña garantizando la heterogeneidad en la afiliación política. Funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, DNP, de verificaron el cumplimiento del proyecto de los 13 kilómetros en redes de acueducto instalados en la comuna 2. Una visita de inspección realizaron funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, junto a las Cámaras de Comercio de Santander, Barranca Bermeja y el Comité Regional de Competitividad, al proyecto de mejoramiento de redes de acueducto de los barrios Torcoroma, Uriburido y Pueblo Nuevo, donde fueron instalados 13 kilómetros de tubería en PVC con recursos del Sistema Nacional de Regalías. Importante contarles a nuestra comunidad que el día de hoy recibimos la visita del Departamento Nacional de Planeación y la Cámara de Comercio de Santander, quienes se llevaron un impacto positivo del desarrollo de esta importante obra. Encontramos que las obras se encuentran finalizadas y terminadas, quedando pendiente la liquidación y que a Aparentemente están ejecutadas en un 100% brindando bienestar y los beneficios a la comunidad esperados, mejorando la calidad en el servicio y suministro del agua. Desde la culminación de esta obra, en la que además se realizó la recuperación vial de las vías intervenidas, más de 20.000 habitantes de las comunas 1 y 2 están recibiendo agua con más presión y calidad. En la visita del día de hoy eh, al acueducto acá del, de, de Barranca Bermeja pudimos encontrar que se logró la inversión en menor tiempo de lo que se esperaba se logró con los materiales que ellos con, contrataron en un principio. Según lo que cuenta la comunidad y la gente, pues la presión del caudal de agua mejoró, las condiciones, la constancia de ese caudal. A continuación, información institucional de la electrificadora de Santander. que aprendas a leer la factura del servicio de energía eléctrica para que así puedas llevar un control de tu consumo y tu pago aquí te explicamos cómo lo que nosotros queremos que la gente conozca a través de la factura es que en nuestro recibo van todos los elementos donde se liquidan los servicios que nosotros prestamos identificación todo en azul lo que tiene que ver con energía, pero la factura no solamente lleva el servicio de la energía, lleva de igual manera la liquidación del servicio de alumbrado público, que básicamente es un concepto que cobran los municipios y que esa, a través de un convenio, lo factura y lo recauda. Adicionalmente, la factura de energía se puede ver afectada por algunos servicios que nuestros clientes piden, que se llaman ESA en Casa o el programa Somos. Cuando se adquieren servicios o se adquieren bienes para ser pagados a través de la factura, esos bienes y servicios se cobran y se facturan a través del servicio del residuo de la luz. Y hay otro gran grupo de clientes usuarios donde a través de la factura se liquida el servicio de aseo. Técnicamente se llama facturación conjunta. Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros a través de nuestros canales de atención. Esa energía que transforma. Con esta información hacemos una pausa ya volvemos. Celebra con Cafaba el Día de la Madre y la Secretaria. Este domingo 22 de mayo en la sede de recreacional José Joaquín Borques Disfruta de un espectacular bingo campestre, sorpresas y grandes premios. Adquiere tu boleta llamándonos al 315-854-9135 o en la carrera 12, número 49-A19, Barrio Uriburibe. Solo en Suzuki Barranca Bermeja encuentra fondos de descuento hasta de 200 mil pesos. Sí, hasta de 200 mil pesos. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin papeleo, sin cuota inicial y sin deudores. Además, visita nuestro taller autorizado y venta de repuestos originales. Recuerda, estamos en la calle 49, número 1225, frente al Parque Uribe.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 Que cada mañana se despierta con ganas de salir adelante. A luchar por sus sueños. Los de su empresa. Y por el bienestar de las familias barranqueñas. Hoy con orgullo le decimos feliz centenario a nuestra bella hija del sol. ¡Sí!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 En Beauty Woman, Hera Niles, peinados para niñas, cepillados, planchados, queratinas, pestañas, cejas, depilación en cera, manicure y pedicure para toda ocasión. Premiamos tu fidelidad, completa los servicios y recibe un obsequio del 30% hasta el 50% de descuento en variedad de cortes y peinados para dama y caballero. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. José Luis Chunga, arquero de la Alianza Petrolera, habló de cómo se prepara el equipo para el encuentro de frente a millonarios en la capital del país. José Luis Chunga es actualmente arquero goleador y está en el listado de los arqueros con más atajadas de la liga, lo que brinda confianza al equipo en la portería. Alianza debe sumar para lograr la clasificación. Cabe resaltar que el equipo es séptimo con 29 puntos. Bueno, bien, eh, yo creo que ha sido unos días de preparación muy buenos, metiendo el día de recuperación porque el partido de, del domingo fue bastante exigente y sabemos de que vamos el día sábado a un partido muy importante para nosotros, para la institución. José Luis Chunga, arquero titular, expresa que el equipo está haciendo trabajos coordinados con el técnico analizando el rival para saber cómo deben enfrentar este partido que es decisivo para la máquina amarilla. El querer conseguir la segunda clasificación consecutiva a los cuadrangulares, que va a ser muy bueno, sabemos que vamos a enfrentar a un rival bastante difícil como lo es Millonario, pero bueno, nosotros vamos con nuestras armas a a buscar el, el resultado que nos permita mantenernos dentro de los 8 y terminar la fecha eh, ya clasificados Chunga invita a toda la hinchada urinegra a enviar toda la buena energía para este encuentro de visitante en el estadio del Campín. Sí, que nos manden toda su buena energía. Sabemos que vamos a jugar de visitante y siempre es muy bueno que toda la hinchada crea en uno y esperemos darle esa clasificación al equipo para cuando juguemos acá de local, Dios mediante en los cuadrangulares puedan acompañarnos al estadio. Vane y la Zarapa trabajan en su nueva producción musical y ese viernes participarán en un evento de moda en la ciudad. Y volar, a ti volar, saber que a mí vendrás. Vane y la Zarapa es una propuesta de músicos del distrito que vienen realizando un trabajo musical rescatando el folclore desde el año 2016 con producciones atractivas no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Bueno, BANE es una propuesta de artistas de Barranca Bermeja que venimos trabajando desde el año 2016. Ya hemos lanzado cinco temas que tenemos ya como a disposición del público, que la gente viene gozándoselo eh, y pues que estamos eh, rescatando nuestras raíces. Eh, culturales, nuestros eh, saberes ancestrales, nuestros sonidos ancestrales y fusionándolo con música un poco más moderna, eh, haciendo esta música atractiva para, a nivel internacional. Barranca la más bonita de Colombia. Esta agrupación ha sacado cinco producciones musicales: la primera titulada Mi Boío en el año 2017 y la más reciente Barranca Tierra de Paz. Tenemos cinco sencillos, el primero que fue mi oído en el año 2017 eh, y el último que fue Barranca Tierra de Paz el año pasado, ya estamos eh, próximos a hacer el lanzamiento de todo el disco, por eso hemos estado un poquito así en silencio, pero eh, muy felices y muy contentos por lo que se viene, porque sabemos que a todos, a todos los barranqueños se van a sentir identificados con nosotros. Van expresa que con sus producciones muchos barranqueños se han sentido identificados porque son ese derroche de amor y alegría que caracteriza a la ciudad. Nos invitaron a participar en un evento de moda de la ciudad, va a ser el próximo viernes 13 de mayo eh, a las 7 de la noche en el restaurante En La Caja, donde quedaba el antiguo Spinning Club. Queremos invitarlos a todos para que nos acompañen, ahí vamos a estar haciendo una muestra musical bastante eh, alegre. Van y la Zarapa estarán participando en un evento de moda en la ciudad y es por esto que extiende la invitación a todos los barranqueños a participar y a gozarse la música de esta agrupación. Hasta aquí la información más importante en Enlace Noticias, esto es lo que usted quiere ver. Feliz tarde.